Vamos, no te escucho. Son buenas, ¿eh? Tienes pena que tan buenos. Son? O sea, si hay una gran cola como esta, mi hermano, que está hasta por acá, y soy el último. Eh, me imagino que son deliciosas están tan deliciosas que no puedo hablar ahorita. O sea, quiero disfrutar este momento. Te lo juro. Que con ya con el burrito y con eso de la quesadilla también ya me quedo muy que, pues, lleno, pero. amigos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Y si sí, ahora nos encontramos en el lugar llamado y conocido como Soyapango, un lugar pues este que la verdad me habían recomendado que viniera a esta taquería que tengo a la parte de aquí atrás y vamos a probar ahora los tacos de suyapango a ver cómo están estos tacos que están buenísimos a mí me dijeron que están súper ricos así que vamos a probarlo eh, me dijeron que si, si tenía suerte porque no sé, no sé exactamente los horarios que siempre abren aquí pero vamos a preguntar eh, cuánto hable la, la orden de taco recuerden que la última vez fuimos a los tacos hermanos y ahora vamos a probar los tacos de puestos así que vamos a ver qué deliciosos están estos tacos así que bueno ellos ya vamos a ir a hacer la fila para poder probar los tacos que están aquí la verdad no sé si me voy a ver o no me veo o si me veo pero bueno creo que la edición de la magia de esto de, de la luz la iluminación pero hoy en este incluso en este momento hoy ando solo hoy ando con gabriela hoy vamos a probar los tacos de calle pues como me dijeron que aquí bueno la verdad que cuando yo venía por allá se siente el olor demasiado eh, o sea eh, elegante eh. y es, eh, o sea, yo recomiendo, no he cenado ahorita y venga voy a probar unos tacos de calles ahorita que están súper deliciosos vamos a ver qué tan ricos son porque eh, o sea, Mira, es que, no sé, desde que vienes entrando ya como unos dos, dos metros o tres metros sientes un olor delicioso con bueno, mi que te quedas con esa gana de probar esos tacos y en serio, como que con esa hambre o sea, yo me imagino que ya después de venir trabajando de venir trabajado, de venir como que un poco cansado y querés probar algo delicioso o sea, creo que no es nada malo y nada, o sea, probar unos deliciosos vamos a ver, pensemos. Bueno, ahí eh, se está preparando Ahí por lo que pueden ver ustedes, que están eh, varias personas eh, probando los tacos y bueno, eh, al otro lado eso es como que los precios. Yo creo que voy a pedir, eh, a ver, déjame ver por acá. A ver, yo creo que voy a pedir una de la, uno de los tacos, que era un taco y una gringa y un burrito. O sea, a mi mente una es para mí o Don Juan Gabriela y otro es para pues este mi madre. Así que no me voy a comer todo, pero vamos a probarlos y a ver qué ondas, qué delicioso está esto. Eh, Ahí están los maestros, los meros meros, que están ahí haciendo los tacos. Eh, a ver, a ver, vamos a hacer pila por allá, por acá. Vamos a hacer pila, mi hermano, para ver, o sea, qué tan buenos son, porque yo tengo esa curiosidad eh, desde hace un buen rato de querer probarlos, o sea, y me dijeron que me viniera para este lado, no que por por allá abajo había otro taquería, pero dije, vamos a probar esto porque ya había visto que tan bueno o sea, si hay una gran cola como esta mi hermano, que esta está hasta por acá soy el último, eh, me imagino que son deliciosos, así que si son deliciosos es porque vale la pena esperar los tacos y bueno, si la gente que nos está viendo ahorita y se están preguntando eh, que si vamos a hacer contenido de esto si, sí, vamos a hacer contenido de esto tanto como de comida, pues de algunas cosas eh, creo yo que también vamos a hacer más adelante la comparativa de los shorties, los originales con los clásicos, así que vamos a ver qué pasa Eh, ya vamos, ya bueno, ya voy acercándome a la, a la fila. Casi he tenido que esperar como más de una, bueno, unos 10, 20 o oh, unos 15 minutos por ahí. Así he tenido que esperar eh, para llegar aquí. Y la verdad, que si sí se llena, como no tienen idea, eh, yo pensé que no se llena, más, pero si sí se llena bastante. Y es que el olor es tan atractivo y delicioso que mi hermano, o sea. Y lo, lo bueno es que son bien aseados, son aseados, son ordenados, o sea, y tienen como esta medida de precaución, esta medida de precaución que es para evitar siempre el contacto directo eh, del COVID. Y como te digo, está súper bonito. Eh, algo curioso que me comentaban es que eh, solo están de la, en la noche. Yo pensé que en el día se, este, se encontraban también, pero solo de noche se encuentran. Así que ya vamos a preguntarle algunas cositas a estos brother que son... Creo que son como cuatro, cuatro, bueno, aquí eh, solo son puro macho, puro hombres que están dándole con todo a estos tacos, que, es, que la verdad se siente un olorazo, man, bien rico. Así que, a ver, yo voy a pedir, creo que aquellos, los burritos, unos burritos, unos tacos y vamos a ver. Qué onda bichos con este con este lugar que está bien bonito. Y a ver, ¿cuál es el, el que más pide la gente aquí, bro? todo parejo. La... ¿Cuál? Solo parejo, por más taco. Taco, taco. ¿Y qué tan buenas son las hamburguesas? La... Perdón, las las tortas. La torta, ahí son buenas. No no te escucho, bro. Son buenas ahí las tortas de... ¿Tienes pena? Sí, <risa> Dame el más cargado, córta, más cargado. Una de seis, una de seis. te voy a Dale, te voy a ok vieronlo vamos a probar eh, lo mejor de lo mejor de la casa y vamos a poner a prueba. miren es una perra, hambre bro, una perra, hambre De aquellas que quizás hasta la mano me tiembla, loco. Pero estos es Prodsman se van a encargar ahorita de darme algo que quede pulas pulasos vamos a cómo si está lo ahorita en algún lugar algún puestecito eh, que esté por aquí solito eh, uy visto, mira la verdad no es no la gran cosa así como que mmm, la cuatro cuatro estrellas o, o sea, no. pero un lugar humilde y, y yo siento que vos después de terminar de un trabajito muy cansado medio eh, así como que querés pasar un viernes delicioso eh, una orden de tacos no está nada mal así que eh, yo me siento yo me siento la verdad muy contenta porque cuando eso nos sea, ayudamos los tacos pero los tacos eh, al pastor que hemos pedido ahorita son los... ahí están los brothers eh, haciendo los tacos y la verdad se le llena eh. se le llena visto yo no no o sea no creí que iba a esperar un buen rato pero es que se le llena bastante a ellos y vamos a ver de qué de que Mar marca la iguana ahorita. Uy bicho, miren lo que me acaban de traer ahorita, ya está los taquitos eh, con su respectivo salsita, su respectiva salsita de aguacate me imagino yo, y su limoncito, que no puede faltar el limoncito y bueno obviamente la servilleta, aquí está, este me, estos son como los chiles, eh, gracias, gracias, eh, así que vamos a darle a estos tacos, eh, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, tacos, lo voy a comer de con esta hambre, yo creo que me la puedo lo como de una. así que vamos a darle con su permiso a estos tacos, Pero voy a prepararlos ahorita, voy a prepararlos para darles una probadita, eh, limoncito, y le voy a echar esta salsita, eh, creo que esta salsita es como eh, algo... Algo así como que un aderezo especial. Así que vamos a ver qué tan buenos son. Sí, sí. Un provechito, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, sí! Sí, sí, sí, sí. Huele la mano. Están bien buenos. Están eh, deliciosos, no sé si será el hambre no sé si será el hambre pero lo siento en el punto intermedio estos tacos tienen 10, sin pensarlo tienen 10 así que creo que creo que si sí valió la pena el viaje llevo el, el cuarto y me acabo de enamorar de esta taquería. Es que Mira, son tan deliciosos, me es que Mira, son deliciosos en el sentido que están en el término calientito, eh, la carne bien, bien, bien cocida y el sabor, el aderezo, la salita, el limón, el chimol, mi hermana, es una locura. alguna y eh, son los mejores tacos que he probado en mi vida y ha quedado como medio he quedado como medio tonto eh, con esos tacos y creo que A ver, le doy un 10 de 10 porque miren ¿vale la pena esperarlo? sí vale la pena esperarlo y no son tan caros o sea son súper baratos eh, son seis tacos y o sea al final es como que te dan la soda te quedan súper lleno y yo creo que con ya con el burrito y con eso de la quesadilla también ya me quedo como que trillero pero ¿dónde más o menos se pueden entrar a ustedes? bueno nos pueden ubicar en el boulevard del ejército a la altura, a la altura de Pollo Campero. este antes de llegar a Mundo ¿no? y siempre está bien de lunes a sábado. Pero, solo de la noche. De 5 de la tarde a 10 de la noche. Ah, fui a 10 de la noche. Yo pensé Pero, que ya como la que cerraba. No, 10 de, <risa> no, de la noche, ah, vaya. ¿Y la especialidad de la casa cuál es? Normalmente la especialidad sería pastor porque es la que más. La que más Pero también tenemos de pollo, de lengua de red, de chorizo, mix me en lego, es como que en el lego, ¿sí? no, no. no, picada picada, picada. Ah, okay, la okay. la red muchas veces ah bueno, está bien aquí está mi querido Edwin mi querido Edwin, pregunten por ellos vengan aquí a ordenar sus tacos no, no es que mira, está súper lleno mi hermano, así que eh, vengan aquí, está de 5 a 10 de la noche, eh, está más o menos estilo salvadoreño, men. aquí por Plaza Mundo aquí a la altura del pueblo campero a la mano derecha el primer olor que ustedes sientan de taco ese es, brother, no hay otro, no hay otra taquería aquí, o sea, no hay para dónde irse aquí, vengan a probar estos tacos deliciosos, rejuntos Bueno chicos, ese fue el video de esta semana fue algo medio raro, algo rando eh, la verdad que pues fui a probar esos tacos que estaban deliciosos y o sea, miren, bicho, la verdad que no lo hice eh, como que ya planificado así preparado, como ya vamos a ir a tal lugar, dije yo, ok eh, tengo, siempre había querido grabar algún video, siempre había querido grabar a ese lugar, eh, la taquería Michoacán porque es uno de los tacos que eh, eh, a, mi a mi parecer también es uno de los puestos que también merece estar en este canal eh, uno de los tacos que están deliciosos, bien rico la verdad yo, quedé encantado brother, quedé encantadísimo, la gente que ha visitado ese lugar, creo que ya son bastantes, ya, ya muchos han de conocer esa taquería, que son buenísimos brother, buenísimo y la verdad, felicito a los brother porque eh, a pesar de que son un lugar Me tragué la salida, listo, ahora sí, accesible, no hay donde perderse, es una taquería que está justamente en Soyapango, a entrar Soyapango a la par, eh, bueno, es que entrando a Soyapango casi, o sea, ahí por el Pueblo Campero, está la Plaza Bundo, luego está Wendy y luego está, eh, no sé, creo que es el banco, el back, arriba, entonces en el lado de ese, de, ese, de los restaurantes donde están ahí. En se encuentran estos brothers que son de 7 a 10 de la noche o después de un estudio después de venir de estudiar después de trabajar y quieres comer algo delicioso o llevarle a tu familia o pasarla con tu pareja o entre cheros creo que es un lugar sumamente eh, accesible y eso no es nada o sea son gente que eh, mantiene las medidas de seguridad y la verdad que lo felicito me encantaron los tacos quedó Bien de día Así que eh, lo felicito a todos ustedes. Espero que les haya gustado este video. Bien, recordad. Déjame aquí unos comentarios. Eh, ¿Qué otro video te gustaría que hiciéramos? ¿A dónde te gustaría que visitáramos? Eh, ¿Qué? No sé yo. Eh, no sé por dónde vamos a terminar en el próximo video de una comida Pero el día de mañana tengo que hacer algunos, alguno, algunas salidas Y eh, eh, por cierto tengo que usarme temprano Editar este video Y editar otro video Porque el día de mañana vamos para los jabalí El jabalí Y el domingo vamos para los chorros Así que es una locura completa Espero que la estén pasando súper bien Hasta la próxima